Lo de Punta Catalina, señores. Ustedes recuerdan que cuando traté el tema por primera vez, que fue a sugerencia del doctor Ernesto Villavizar, que me pidió mi opinión y que tratar este tema por lo que implicaba, por el interés que implicaba, el interés que iba a crear. Yo dije, yo no conozco el contrato. Y como yo no conozco, yo no quiero dar una opinión, porque no me gusta hablar sin conocimiento de causa. Y un amigo televidente hasta llamó y yo le contesté en forma un poco quizá dura, porque él se adelantó en un tema tan complejo y tan delicado. No, eso se lo van a dar a César Marrancini. Yo le dije que no, que no se podía, porque... Son temas delicados Pero la verdad sí es lo siguiente La verdad es que en sectores importantes Ustedes ven que yo dije el otro día Con el problema de la asociación dominicana de profesores Y la huelga que mantenía de no ir a clase Argumentando que la escuela podía contagiar a los estudiantes Que habían profesores contagiados y yo le entré a eso yo dije, la ADP perdió la batalla de la opinión pública. ¿Ustedes recuerdan eso? Porque tiene todos los sectores que hacen opinión pública en contra de la actitud de la ADP. Pues miren, sin yo decir que el contrato es malo, porque yo todavía, todavía, yo no puedo calificar el contrato. Pero sí puedo decir que el contrato de fideicomiso ha recibido un rechazo muy importante de amplio sector, incluso debo decirle que también aquí se pone al descubierto la charlatanería de muchos políticos dominicanos, que yo siempre vivo hablando de estos políticos y los charlatanes que son, y vean esto, es que yo, yo me gusta hablar con conocimiento de causa, miren esto, Ustedes van a ver. Eh, ustedes, ustedes van a ver esto, señores. Miren, el PLD y la Fuerza del Pueblo son dos de los grupos que están atacando el contrato de Punta Catalina. Leonel, Margarita Cedeño ayer habló... Eh, Miren lo que dice aquí. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Mírenlo ahí. Eso no es Omar, que se lo está inventando. Veanlo ahí. Miren a Camacho del PLD y miren a Rubén Madonado de la Fuerza del Pueblo. El PLD y la Fuerza del Pueblo cuestionan fideicomiso de Punta Catalina, pero ayudaron a aprobarlo en la Cámara de Diputados. ¡Ajá! Ustedes aprobaron ese contrato que por su voto porque el PRM no tenía los votos solo, como lo dice ahí, 25 diputados del PLD votaron por eso, y tres de la Fuerza del Pueblo, ajá, y ahora ellos lo están criticando, pero lo aprobaron con el voto de ellos. Ustedes ven por qué yo le leí ayer lo que escribió el periodista Ramón Colombo, de lo que pensaban una serie de figuras importantes sobre los políticos que uno decía que los políticos son estos que los... Pepe Mujica, Víctor Hugo, Mahama Gandhi mírenlo ahí o estos tipos están criticando algo que ellos aprobaron Oye, pero hasta ahí no se puede llegar pero debo decir figuras importantes de este país independiente no están de acuerdo con, con el fideicomiso aquí hay mucha eh, vamos a decir yo le, le, le, le voy a hacer un comentario lo más objetivo posible desprendido de fanatismo y de atadura porque oigan lo siguiente yo entiendo y comprendo, y eso es hasta bueno que haya muchos recelo cuando se habla de contratos que van a pasar al sector privado y que el sector privado y que van a privatizar y que van a vender. Porque aquí, en diferentes gobiernos, se han vendido patrimonio del pueblo, incluso lo han vendido a precio de vaca muerta, tierra desea, carísima, la venden a dos pesos el metro. Que ha sucedido? Solar en tal sitio. ¿Ustedes recuerdan lo de Bahía de las Águilas? Lo de Bahía de las Águilas, cuando nosotros vamos en 25, y el 26, 27, hicieron un asentamiento agrario y le dieron a un grupo de ricos tierra turística. Cuando Trujillo murió, dejó muchísima empresa. ya que Trujillo era el dueño de la mitad de este país, que tenía todo tipo de empresa. Y todo eso, o sea, la mayoría de esas empresas terminó en manos del sector privado. Ustedes recuerdan que Leonel Fernández, de las empresas que tenía acorde, vendió muchísimas empresas también. Y la gente tiene esa duda y tiene esa aprehensión cuando se habla de lo que es el patrimonio del Estado, el patrimonio del pueblo que se pone chivo, qué resulta, pero tengo que decir una cosa, porque hay mucha gente también, que erróneamente, erróneamente, le quieren cagar de dado a los empresarios en forma total, terrible, y yo le voy a decir lo siguiente, esto es una sociedad capitalista, y los empresarios generan riqueza y generan, generan empleo. Tampoco podemos ser enemigos de los empresarios. Ningún gobierno puede ser. Enemigo. Porque los chinos, los chinos, la República Popular China, que ha sacado más de 500 millones de pobres y lo ha convertido en clase media en China, y que está compitiendo con Estados Unidos, y hoy prácticamente tiene chiquito a Estados Unidos en la supremacía, ya China... Es el número uno en el comercio internacional, con una economía que tiene loco a los Estados Unidos. En la tecnología lo ha vencido, lo ha superado, ha superado a Estados Unidos en muchísimas cosas que antes los Estados Unidos eran los dominantes. Pero ustedes saben gracias a qué es eso. Gracias al sector privado, porque los chinos han implementado un modelo económico en China basamentado en la unidad del Estado y el sector privado, y especialmente inversionista extranjero. Y China, que era un país súper pobre, antes de la llegada al mando de Deng Xiaoping, que fue el creador de las grandes reformas económicas en China, para que ese país despegara y sea lo que es hoy, prácticamente la primera economía del mundo con una riqueza que tiene tantos cuartos que los chinos no encuentran que hacer de tantos cuartos que tiene. Es más, si no fuera por China, Estados Unidos estuviera derrumbado. Porque la deuda que tiene Estados Unidos con el mundo, a nivel del tesoro, el 30 y pico por ciento se lo debía a China. Oigan, si es grande China y tiene cuartos que no encuentra que hacer un país con una riqueza enorme que tiene que corregir alguna cosa, pero que ese modelo basamentado en la alianza del Estado chino con el sector privado, y lo, el mismo modelo que le ha dado resultados está aplicando Vietnam, yo le voy a decir lo siguiente, yo no soy un hombre que me sectarizo con nada, China ha prosperado con ese criterio, pero Cuba se ha quedado atrás, Cuba, uno la mira y todo, pero en Cuba y en los países que han seguido ese modelo no han podido despegar. Muy bonito todo y revolución y eche, pero no ha podido. Los chinos se han despegado, ¿por qué? Porque han aplicado una política de recibir inversiones extranjeras que eh, eh, antes para muchos radicales izquierdistas las inversiones eran malas y había que rechazarlas, y especialmente las inversiones extranjeras. Y los chinos recibieron inversiones y los vietnamitas que derrotaron a los norteamericanos en una guerra que duró más de 15 años. Entonces yo quiero decirle que aquí hay muchos mitos que desde que hablan, ah, no, que tal Yo no estoy diciendo porque yo no conozco, vuelvo y digo, yo no conozco el contrato. Yo no puedo decir que ese contrato es negativo. Ni que positivo tampoco. Ahora, lo que sí es la verdad es que la mayoría de gente que hace opinión pública en este país rechaza el contrato de fideicomiso. Incluso hay gente que lo apoyan, como el caso de los Vinchos Castillo, que son ahora aliados del PRM, que dicen y le critican, Vinicito Castillo Semán, que Luis Abinader debió y el gobierno. Crear más información, haber discutido, haber hecho una gran propaganda y haber consultado al pueblo. A ver si estaba de acuerdo con eso. Lo único es que a veces consultando y buscando cosas, una medida que puede ser positiva, a lo mejor ni se... ni se, ni se. Hay muchas aristas en esto, hay muchas aritas, yo... Honestamente quiero esperar, yo no quiero adelantarme a decir que eso es negativo totalmente. Porque es que el gobierno insiste que no, que, que eso no se va a privatizar ni se va a vender, que eso va a ser manejado por la fiduciaria de Banco de Reserva. Y hay gente que dice que no, que esto es yo, yo honestamente o más esperada, pues no le voy a decir. Ah, no que esto, yo no sé cuál de las dos posiciones tiene razón. Honestamente, si la de gobierno o la que se oponen. Yo quiero conocer más y ver algo más. Pero lo que han quedado mal son esos diputados del PLD y la fuerza del pueblo. Que votaron por el, punto, por el, punta, por, por el fideicomiso de Puta Catalina. Y estos ahora están criticando y diciendo muchísimos disparates. 25, mírenlo aquí, eh, no, no edique, eh, eh, eso es una información que está del listín diario, mírenlo ahí, eso no es Omar hasta que se lo inventó, mírenlo ahí, ¿qué dice ahí? PLD y Fuerza del Pueblo cuestionan fideicomiso de puta Catalina, pero ayudaron a aprobarlo en la Cámara de Diputados. Esos son los políticos de este país, qué bueno es criticar, pero tú lo apoyaste, coño te tiene que ser coherente. Usted tiene que ser coherente. Entonces, están haciendo un papelazo. Ciertamente están haciendo un papelazo porque, por ejemplo, un doctor Ricardo Nieves se opone, el mismo Narciso Isaac Conde se opone, eh, eh, Lora se opone, gente que son, que uno, yo no sé. Yo dije, yo quiero esperar. Y hay que ver también si después de ese fideicomiso, Punta Catalina va a vender energía a buen precio, que no salga lesionado el pueblo, porque yo le voy a decir lo siguiente, Punta Catalina cuando se hizo, cuando Punta Catalina se hizo, fue para pa que, que el pueblo recibiera energía barata, claro eso siempre fue lo que se dijo, que con Punta Catalina se iba a acabar la carestía y los apagones, dos cosas, que no hubiera apagones, y que la luz le llegara más barata. Yo recuerdo Jaime Arite Cudé y Andy, Andy, Andy Dabaje que fueron propulsores y apoyadores de Punta Catalina diciendo en cuánto va a salir el carbón. A despecho de que la planta a carbón la están desechando en el mundo entero ya. Sí, ya el gasoil y energía. Limpia lo que se está fomentando, porque las la plantas carbón son las más contaminantes de todas. Ya incluso se ha hecho denuncia en Baní de los contaminantes que son esas cenizas que bota esa planta, que eso tiene toda esa zona de Baní y de la provincia de Peravia, totalmente contaminada. De modo que yo quiero esperar. Miren, por ejemplo, aquí los argumentos de estos diputados. Cuando, cuando aprobaron a Punta Catalina, eh, dice aquí, el argumento era, lo do, le voy a leer esto para que ustedes vean, los dos principales partidos de oposición han criticado recientemente el contenido del fideicomiso para gestionar la central termoeléctrica Punta Catalina, no obstante, nueve días atrás, sus diputados contribuyeron con su aprobación en la Cámara Baja. Un tiempo relativamente corto ha pasado para que tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo hayan cambiado, su, ya ellos cambiaron, dice ahí, eso es el litín diario, su parecer sobre Fideicomiso, pasando de apoyarlo en el órgano legislativo a tirarlo de poco transparente. Entonces habla de lo que Margarita Cedeño, que se opone, que se yo okay, qué, que se yo well, pues, entonces viene aquí, oigan esto. Sin embargo, en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 11 de enero, mayoría de representantes leg legislativos de ambos partidos apoyaron la moción con su, con su voto e inclusive con su palabra. Oigan lo que ellos decían, durante los debates en torno al contrato de fideicomiso, los diputados del PLD, atención, Villa Arriba, los diputados del PLD, Gadi Corporán, Radamé Camacho y Lupe Núñez, que es de Villa Arriba, alabaron la obra construida durante el gobierno de Danilo Medina y pidieron la aprobación del fideicomiso de Punta Catalina. No, no es que solamente votaron, sino que lo debatieron a favor. Dice, oiga lo que decía Lupe Núñez de Villa Arriba, el Partido de la Liberación Dominicana Apoya esta iniciativa Porque por demás esa fue una ley Que fue iniciada y aprobada En las gestiones del PLD Creo que el presidente de la Cámara O sea, refiriéndose al actual presidente Alfredo Pacheco No se equivocó cuando dijo Que nadie se opone a esa iniciativa Fueron las palabras que resonaron En la voz de Lupe Núñez No es Omar que lo está diciendo Míralo ahí Ah, oh, pero ahora ellos que votaron y, y, y debatieron, ahora ellos están criticando. Qué bueno es así, más bueno que es así.